Hola gente, en el barrio chino se mezcla la magia con las artes marciales, esto es sin spoiler y hoy vamos a ir junto con Jack Porton a un rescate en el barrio chino. Rescate en el barrio chino, como la conocemos en Latinoamérica, es uno de los mejores ejemplos de película de culto que existen. Fue un fracaso de taquilla cuando se estrenó en 1986 a causa del poco apoyo de su distribuidora y de una mala campaña de marketing. Pero cuando se lanzó en VHS, encontró una enorme fanaticada que la elevó al estatus de clásico Y la convirtió en una de las películas de acción más reconocidas de los 80 El nombre real del film es Big Rescue on Little China Se traduce al latino como rescate en el barrio chino Y en Europa, España como masacre en el barrio chino La película es del género acción-comedia Con estreno el 2 de julio de 1986 Dirige el gran John Carpenter Director también de La Cosa, Vampiros y La Niebla esta obra del gran John Carpenter, que también compuso su genial banda sonora, nos cuenta la historia de Jack Burton, un conductor de camiones que ayuda a su amigo Wang Chi a rescatar a su novia de las manos de un antiguo y malvado hechicero en el barrio chino de San Francisco. El elenco está formado por Kurt Russell, quien ya había trabajado con Carpenter en la cosa. Participan también Kim Cattrall, conocido por Sex and the City y Dennis Dune. La prometida de Wang es secuestrada por los criminales mientras Jack Burton y Wang van en su rescate. En el barrio chino, ambos hombres presencian una batalla mística entre dos familias. Al inicio es con ametralladoras y pistolas. Burton y Wang aguantan en el camión o trailer tratando de protegerse de las balas como puedan, pero de pronto aparece un grupo llamado La Tormenta. Estos son tres seres paranormales que parecen Raiden de Mortal Kombat por sus habilidades con el rayo. Estos tres empiezan a exterminar a todo el que se ponga en su camino. Burton ve que la situación se está saliendo de control y huye junto con Wang. Pero mientras huyen, tienen un encuentro con Lopan, o el amo de las tormentas, un ser condenado a la vida eterna y que busca volver a ser humano por medio de un sacrificio. ¿Podrán Jack y Wan detener sus siniestros planes y rescatar a Miao Jin? Eso ya lo veremos en el próximo capítulo. Como este es un clásico con un nombre reconocible y que causa nostalgia entre la generación X y nosotros los más viejitos, es realmente un milagro que aún no se hubiera hecho víctima de un remake. Obviamente eso no iba a quedarse así por mucho tiempo. Y desde el 2015 existen rumores de que la 20th Century Fox hará una película con el mismo nombre y se encuentra en negociaciones con La Roca para el rol que antes perteneció a Kurt Russell. Aunque para mí, este sería un grave error, no por la elección de la roca, él es increíblemente carismático y muy entretenido de ver, aunque no sea un gran actor. Arnold que nunca fue un gran actor y esto nunca nos ha importado. Es que siento que en este momento y época, un remake de esta película no va a ser tan fiel de ningún modo a aquello que hizo Rescate en el Barrio Chino, la cinta tanquería que es hoy. Los remakes en sí no son una mala idea, son una forma de revivir aquellos buenos elementos que podría tener un film viejo y aprovecharlos al máximo. Como lo lograron los excelentes remakes de La Mosca o de Las Colinas Tienen Ojos. Un remake incluso permite adoptar historias hacia nuevas audiencias abandonando elementos que ya no funcionan, como Scarface. El problema es que la mayoría de estas películas son creadas simplemente por capricho, de los estudios que quieren aprovechar un nombre conocido para arriesgarse menos en la taquilla. De este modo, hemos tenido remakes tan malos y olvidables como Pesadilla en Helen Street, Carrie o Robocop. El verdadero problema con los remakes ocurre cuando la nueva versión es inferior en calidad a la original, pero la eclipsa ante la cultura popular, como ha ocurrido con los de algunas películas de terror asiáticas e incluso la masacre de Texas o Asalto al precinto 13 entre los más jóvenes. Y ahora que menciono el Asalto al precinto 13, me doy cuenta que cuando rehacen películas de John Carpenter, el resultado no suele ser tan agradable y ronda entre lo absolutamente terrible, como es el caso de The Fog, y lo mediocre del reboot de la cosa, al carecer de la técnica y personalidad que este director les imprimía a los films hasta los 90, mediante su perfecto uso de la luz y excelentes bandas sonoras, yo sacaría de este listado a Halloween, a la de Rob Zombie, pues le dio su propio toque y terminó gustándome, pero si esa es una buena adaptación o no, está abierto a debate. Volvamos a hablar de Rescate en el Barrio Chino, esta es una película que Carpenter hizo por dos razones la primera es que quería hacer un film de artes marciales y la segunda es que quería subvertir los roles usuales del protagonista y su compañero, de este modo burlarse de la mayoría de películas de acción americanas de la época en las que el protagonista blanco llegaba a una tierra ajena y derrotaba fácilmente a los locales con la mínima ayuda de alguien del lugar, en esta película tenemos a Jack, un típico macho americano capaz de tenerlo todo bajo su control y quedarse con la chica al final, pero la verdad es que no es más que un tonto bien intencionado y afortunado que se ve a sí mismo como un protagonista cuando en realidad es el compañero. chi es el verdadero héroe que debe rescatar a su novia de las garras del hechicero Lopan con su habilidad de artes marciales. Esta diferencia entre ambos es muy notable a lo largo de la película, tanto en las acciones de ambos personajes como en sus diálogos, pero no hay un momento en que lo haga más obvio que cuando Jack se noquea accidentalmente a sí mismo antes de comenzar la batalla final. Fatality. Este elemento es una de las principales fuentes de humor de rescate en el barrio chino y lo que hace que resulte tan entrañable. Lo que se teme es que esta nueva versión abandone por completo esa idea, ya que la roca es una estrella de acción en constante ascenso y los estudios lo quieren ver convertido en el nuevo Schwarzenegger. No dudo que sea capaz de lograr un Jack Burton genial, pero se lo permitiría el estudio. Yo veo más probable que prefieran presentarlo como negro de típico de película y aventura, aun a pesar de que no sea el típico americano caucásico. Pues los protagonistas de acción afroamericanos, latinos y demás están siendo aceptados con mayor fuerza por un público cada vez más variado y una audiencia internacional que importa cada vez más a los estudios. El otro tema es mucho más preocupante, y es que el retrato que se hace de las personas y la cultura china en la película está lleno de estereotipos, clichés y burlas. John Carpenter incluso tuvo que eliminar algunos de los elementos más ofensivos que le parecieron a los chinos. Entonces, ¿qué habrá que eliminar, o cambiar, ahora que China es una de las audiencias más importantes para las grandes producciones? No voy a decir mentiras, por más problemáticas que sean estas representaciones, ellas realmente ayudan a que Rescate en el barrio chino sea tan vistosa y memorable. Si lo dejan, pueden alienar a buena parte del público, pero si los quitan, la historia perderá parte de su gracia y serán acusados de hacerlo en nombre de una corrección política. ¿Cómo solucionar este problema? La buena noticia es que el guion está en manos de Ashley Miller y Zack Stens, pareja de escritores que ya demostró su talento con la genial X- men First Class. Rescate en el barrio chino es una de las cintas más famosas de John Carpenter, por ser un homenaje a los films de estilo Bruce Lee, conozcamos algunos de los secretos sobre esta película. Si tú eres tan fan del videojuego de pelea Mortal Kombat y te has preguntado de dónde pudieron tener la idea de crear algunos de los personajes de la saga bueno, pues en el barrio chino es la respuesta Como mencionamos anteriormente el grupo conocido como La Tormenta fue inspirado en el famoso dios del trueno Raiden de Mortal Kombat y David Lopan, el amo de las tormentas es Chan Su John Carpenter conocía muy bien cómo hacer estos films los personajes asiáticos son más poderosos que los estadounidenses incluso Jack Burton es menos ágil que Wang Chi resultando ser el saco de boxeo al recibir golpes de los enemigos en varias ocasiones. El papel de Connor McCloud en el film Highlander el Inmortal iba a ser para cor Russell, pero él rechazó el papel para poder ser parte de Rescate en el Barrio Chino. Ambas cintas son propiedad de Fox, ahora llamada 20th Century Fox Studios. La intro de la cinta donde el abogado habla con un hombre llamado Eckstein fueron órdenes de Fox. Según comentó John Carpenter, los estudios no entendieron el hecho de que el protagonista no fuera tan hábil como los otros personajes. Adentro era un refuerzo para representar a Jack de un modo más heroico. Kurt Russell tenía mucha confianza en realizar este film, ya que la mayoría de sus films no habían sido taquilleros. John Carpenter dijo que no le importaba la taquilla, que solo quería un film donde él fuera el protagonista. Hollywood es el nombre del autobús de turistas que vemos en el film conducido por Egg Chain. El vehículo ahora se encuentra en el parque nacional de Yellowstone y sigue dando paseos a los turistas. Para el papel de Wang Chi, el director John Carpenter tenía como primera opción a Jackie Chan, pero el productor Lawrence Gordon estaba en contra de esto, por el acento de Chan presentado en uno de sus films como La Furia de Chicago o El Protector. Sin importar mucho este factor, Carpenter tuvo a Chan siempre como primera opción, pero el actor no quiso participar, por lo que Dennis Don obtuvo el papel. El actor Cole Russell tuvo un serio caso de gripe, probablemente por la escena del inicio donde en el mercado llueve mientras juega Monk. Por ello, el sudor de su camisa después de la escena del burdel es real, es por la fiebre. Este es el cuarto film de cinco películas que John Carpenter y Cole Russell hicieron juntos. El primero fue Elvis en 1979, luego Rescate en Nueva York en 1981, luego La Cosa. El Enigma de Otro Mundo en 1982, luego Rescate en el Barrio Chino en 1986 y para el 2013 Rescate en Los Ángeles. John Wayne fue la inspiración de Kurt Russell para el personaje de Jack Burton. John Carpenter empezó a tener problemas con la producción de otro de sus films en esa época llamado El Chico de Oro, ya que su estreno iba a ser muy cerca de Rescate en el Barrio Chino. De esta manera Carpenter apresuró la producción para que iniciara en octubre de 1985, permitiendo el estreno en julio de 1986 a diferencia del Chico de Oro, que se estrenó fue hasta diciembre. Aunque el favorito de John Carpenter era con Russell, para el papel de Jack Burton, Fox tenía sus opciones entre Jack Nicholson y Clint Eastwood, pero estos rechazaron el papel. La escena donde se ve el interior del garaje y la oficina de Egg Chen fue filmada en la estación de Bomberos 23, mismo edificio utilizado por la escena del interior del cuartel de los Casamantanas. Las novias de Lopan debían tener ojos verdes, pero tanto la actriz de Grace King Cattrall como Miao Jin, Suzy Pye tienen ojos café, por lo tanto debían usar lentes de contacto. En la versión de alta definición se puede observar este detalle. Debido a sus impresionantes ojos verdes, el nombre de Jin significa gata. Rescate en el barrio chino no es ninguna obra maestra, simplemente es una película sumamente divertida con personajes entrañables y una influencia tremenda de la cultura popular. Varios personajes de Mortal Kombat fueron inspirados en este film. Creo que un remake puede fallar muy fácilmente en capturar todo lo que hizo al original tan especial. Por supuesto, espero estar equivocado y sería excelente ver que el producto final haga justicia a su nombre o al menos logre resaltar por derecho propio. Pero aún es muy temprano para saberlo. Lo único seguro es que van a hacer esta película por más que nos supongamos, así que simplemente esperemos lo mejor y hagamos lo posible por a conocer lo original. Si te gustó este contenido no olvides dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y deja tu comentario acerca de si crees o no que un remake de esta gran película podría ser bueno o un total fracaso y por qué. Nos vemos gente, hasta la próxima.